Primer recuerdo es jugar al Atari, es lo creo que es lo que primero jugué de mi vida. Al Atari, jugar al Doom, al Doom 1 con un amigo en una habitación. Y como teníamos mucho miedo porque éramos bastante pequeños, jugábamos uno con el ratón y otro con el teclado. O sea, uno movía al, al meco y el otro movía la cabeza. Y porque nosotros pensábamos que era más fácil jugar así. Eh, ¿Qué pensé? Eh, te digo la verdad, eh, dije esto es súper divertido. Y nada, hasta hoy, jugando todo lo que puedo.